Hola, un saludo, esperemos que estéis pasando estas fechas lo mejor posible dentro de la situación tan, tan particular que nos está tocando vivir. Sois muchas las familias participantes de Activate que nos habéis preguntado y os habéis interesado por la eh, continuidad de este servicio. Bien, ahora ya os podemos decir que hemos alcanzado un acuerdo entre el fabricante Mayesfera y nosotros que somos Iniciativa Social Integral para eh, posibilitaros la continuidad de esta solución para personas mayores con una oferta muy especial que os hemos preparado, que consiste en una cuota mensual de 26 euros al mes masiva, que eh, prácticamente os va a dar el mismo servicio que conocéis hasta ahora de incidencias de atención y de uso de tres familiares por, por instalación. En el caso de que alguna familia que conozcáis eh, se haya interesado por este uso que hasta ahora no se podía eh, comercializar, pues deciros que también les vamos a poder ofrecer este servicio ya a un precio de mercado que consiste en una cuota mensual de 35 euros al mes más eh, IVA y que también eh, lo cubre todo, el equipamiento, el servicio y la instalación. Bueno, pues eh, quienes estéis interesados, por favor ir a la página web de easybenestar.com barra logs, con L, y ahí tenéis más información que la que os podemos dar en este breve vídeo y os podréis apuntar para que a la mayor brevedad posible pues nos pongamos en contacto con vosotros. Y esto es todo. Un saludo y hasta pronto.